Buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de King Computer. Y bueno, estamos... Bueno, no, estáis en el primer vídeo tutorial de este canal. Y bueno, hoy vamos a aprender a cómo descargar vídeos de Facebook y de YouTube eh, de una manera rápida y sencilla, eh, también disponible en HD. Pero, es... Pero ojo, si el vídeo está su calidad máxima de píxeles, de es 360p, no lo puedes descargar en 720p, ¿sabéis lo que me quiero referir? Si su calidad eh, máxima es 1080p o 720p, lo puede cargar en 720p, ¿de acuerdo? Eh, vamos a empezar con el videotutorial, eh, tardará muy poquito porque es una, una manera muy fácil y sencilla y nada, estad atentos. Bueno, el primer paso es seleccionar el vídeo que queráis eh, descargar, ¿de acuerdo? Eh, no puede ser ningún vídeo privado, aunque estéis con la cuenta del vídeo que hayáis subido, no os va a dejar descargarlo. Bueno, este primer paso nos va a dirigir, como no, al segundo paso. Nos vamos a ir a la barrita de las URLs, aquí, a esta cajita de aquí, ¿de acuerdo? Y detrás de las www, y el punto vamos a colocar ss, es decir, las tres w y las ss están separadas por este punto, de acuerdo, eh, ahora simplemente vamos a dar enter y nos va a llevar a esta página, de acuerdo, que se llama eh, safefrom.net y como veis aquí está el vídeo disponible en más calidades, pero nosotros vamos a ver, la, vamos a descargar la calidad 720p para que veáis que no os engaño, bueno vamos a darle a descargar y como veis no es ningún engaño, nos, no nos está saliendo ningún tipo de, de publicidad ni de ningún tipo de engaño y bueno eh, aquí eh, como veis el archivo se va a descargar en un eh, mp 4 y bueno eh, yo le voy a dar a descargar y mientras que se descarga, pararé la cámara y una vez descargado, eh, veremos si el vídeo está en HD, si se nota y si no, después lo comparáis con el vídeo de YouTube y lo veis, para que veáis que no os estoy mintiendo. Bueno, y este es el tercer paso, descargarlo. Bueno, eh, voy a darle a descargar y ahora nos vemos. Y bueno... Aquí como veis está el vídeo en el escritorio, yo lo he pasado desde la carpeta predeterminada de descargas que tengo, pero como veis ahí está eh, con el título original guardado y el vídeo se ve a la calidad que hemos descargado, si tenéis algún problema, si, veis, si creéis que es mentira, mira, mirad lo que hemos tardado unos minutos en averiguarlo paso por paso... Y bueno, esta manera tan rápida, tan sencilla, y todo, aquí, en Game Computer. Si tenéis algún problema, avisadme en los comentarios, que os querré ayudar sin ningún tipo de problema. Y también, la, eh, si tenéis algún problema, puede ser también por la versión de VLC. Pero nada, espero que os haya gustado. Si os tocáis like y comentáis, agradezco muchísimo, que ya sabéis que nos cuesta mucho hacerlo. Y nada, ¡hasta luego! ¡Adiós!